¡Somos superiores moralmente! ¡Tiembre! ¡Sí! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Gastar y gastar y gastar y gastar Somos superiores estéticamente ¡Viva la libertad, carajo!